desde cualquier parte del mundo. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez, y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico, les saluda José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica Para el miércoles 26 de octubre del 2022 Estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha Los sorteos de esta noche serán certificados por la auditora Isabel Román De la firma Auditores Aquino de Corlover Foreign Company Y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en nuestros estudios Atención bien importante, desde ayer se añade el Wild Ball, un bola adicional que podrás utilizar a tu conveniencia para convertir tu jugada en una ganadora. Si el número que resulte en el Wild Ball es ese número que te hacía falta para ganar. ¿Qué esperas? Así que, ¿y cómo se va a jugar? Muy sencillo. Busca la nueva hoja de la jugada y marca tus números de izquierda a derecha. Cada panel es una jugada diferente Recuerda bien, ahora utilizarás la misma hoja de jugada para jugar Pega 2, Pega 3 o Pega 4 Solo marcarás el sorteo en el que quieres participar con las opciones de tu jugada O más fácil, pide una jugada automática y listo Recuerda que puedes seguir haciendo tus jugadas adelantadas Vamos, juega que esperas, wow boy y ponte a ganar para esta noche, el Powerball tiene un premio de 700 millones de dólares. Y aprovecho para dejarte saber que si ya tienes el app de la lotería electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es sumamente fácil, así que bájala ya y regístrate para que puedas ganar premios adicionales al instante. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Y el número ganador en el Wild Ball es el número uno. Repito, es el número uno. Ahora pasamos al sorteo de pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 5. Segundo número. 6. Los números ganadores en el pega 2 son cinco, seis. Repito, cinco, seis, el 56. y Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3 nuevamente. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 5. Segundo número. 2. Tercer número. 6. Los números ganadores en el Pega 3 son 5, 2, 6. El 526. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 4. Adelante. Primer número. 6. Segundo número. 3. Tercer número. 1. Y el cuarto y último número que completa el sorteo de Pega 4 es 9. Los números ganadores en el sorteo de Pega 4 son 6, 3, 1, 9, 63, 19. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores, adelante con el multiplicador y vamos a ver cuál es ese número, comenta tus premios en la noche de hoy y es tanto como el número 4, es el 4 ahora pasamos al sorteo de Lotus Cash que cuenta con un premio de 570 mil dólares mucha suerte para todos, los bolos están debidamente ubicados adelante con el sorteo de inmediato vamos a conocer la combinación de números ganadores para la noche de hoy y el primer número es 21, segundo número 26, tercer número 16, cuarto número 35, quinto número 28 y el Bolo cash es tanto como el número 6. los números ganadores, escuchen bien, son 21, 26, 16, 35, 28 y el 6 Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha Que tiene un premio de 180 mil dólares Nuevamente, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número 12 segundo número, 33, tercer número es el 11, cuarto número es tanto como el 29, quinto número es